Bueno, eh, feliz cumpleaños, qué alegría poder estar, aunque sea de esta manera presente, mis felicitaciones. Primero a Andrea y a Virginia por tanta garra durante todos estos años, al centro médico, a todo Mar del Plata que siempre nos trató tan bien cada vez que fuimos, eh, cómo han crecido, cómo eh, se convirtió en algo maravilloso eh, estas jornadas TAP. Eh, gracias porque fui parte, estuve en la primera jornada TAP con ustedes y bueno, de una manera o de otra siempre los estoy acompañando y siempre estamos en contacto. Muchas felicidades y que sigan los éxitos.